Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hoy veremos el lance de un caribú diamante y también sufriremos los temidos animales bugueados a los cuales empujamos y no les pasa nada. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en Yukon Bailey, vemos allí un caribú nivel 5. Vamos a hacer el lance. Pero vamos a acercar un poquito, porque no tenemos muy mucho alguno. A ver ahora mejor. Y disparamos con el 303 britis. Vemos que se ha haya caído. Vemos la silueta de otro allí. Vamos a ver si podemos disparar que está detrás del árbol. No, hemos dado hola, pero, pero está bugueado, está bugueado, no se los mueve, yo no sé lo que ocurre últimamente que hay especies en la misma reserva de que no se mueven y, y otras sí, otras no les pasa nada y en cuanto hay un menor ruido salen corriendo. No, no lo vemos ahora. Bueno, vamos a, a recoger a, a nuestro animal. vemos ahí que sigue el, el otro caribú vamos a ver, un nivel 3 y ahora sí, ahora ha caído pero no es normal que no que no se mueva ahí vemos una hembra le silbamos y nada, nos dice que está huyendo pero se quedan más quietecitos que, que otra cosa vamos a recoger nuestro nivel 5 que tiene una cornamenta preciosa yo sí creo que nos puede dar diamante porque arrojaba una puntuación muy alta si sí, diamante diamante ahí lo vemos 444,50 qué cornamenta más bonita la del caribú una, es la, la especie americana del del reno guardamos nuestro trofeo y vamos a, a recogerlo al otro lo vemos ahí en su perfil amarillo una plata muy bien y vamos a comprobar de que efectivamente están bugueados los animales porque no se me vamos a ver las hembras de qué bonitas son los más chiquititos pero nos dice que están todas huyendo pero no se mueve. así que vamos a vamos a empujarla cogemos el arco por si acaso salen corriendo y nos esto mira le empujamos le empujamos le empujamos la empujamos la desplazamos y, y nada así que tenemos el temido bujo no quiero hacer no quiero hacer caja con ellas porque las hembras no, no me gusta no me gusta dispararlas pero bueno yo creo que haremos una, unas fotos vamos a hacer una foto de los animales que nos va a quedar muy bien ahora que están quitecitos aquí desde, desde abajo otra posición desde luego para hacer un safari fotográfico este bug nos viene de maravilla pero para cazar pues nos da nos da cosita bueno, así que vamos a seguir continuando la caza en otro lugar si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza hasta la próxima